Saludos, buenas a todos, Dios les bendiga, sea Dios cubriendo tu vida, tu familia, donde quiera que tú estés, así como los tuyos también. Le otorgue sanidad, salvación, eternidad en sus vidas. Miren, eh, este tema es cortito, simplemente porque lo que pretendo es enseñarle a ustedes cómo saben los tiempos de procesamiento relacionados a sus casos. Lo que quiero es primero que ustedes busquen la palabra processing time, pros, processing time, una vez usted lo busca, le da la primera opción que está acá. Cuando usted le haya dado acá, usted lo que tiene que saber es varias cosas que pide aquí. Primero, selecciona el formulario. ¿Cuál es el formulario que usted va a buscar? Eh, aquí le va a pedir varios formularios, forma, como ellos le dicen. Entonces, donde usted ve el formulario que le corresponde, ahí lo dice I-130, petición for alien relative. O sea, una petición para un por un familiar. Después dice oficina que está procesando su caso usted verifica, va al I-797, debe tenerlo a mano si no lo tienes un gran problema y le va a decir en el recibo número, esto que dice aquí le va a decir en qué ciudad está siendo procesada eh, hay varias ciudades en las cuales se procesan los casos pero vamos a seleccionar primero, después de, de, de nosotros seleccionar lo que es el I-130, que es para un familiar, una petición. Selecciona después quién, a quién lo está pidiendo a usted. Usted selecciona, por ejemplo, eh, permanent resident filling for a spouse or children under 21. O sea, para un residente permanente llenando el formulario para su esposa o esposo y los hijos menos de 21 años. Usted lo único que tiene que hacer es seleccionar el tipo el centro de procesamiento que le corresponde a su caso, el cual usted lo puede ver aquí o en otros está aquí debajo. Usted verifica cuál es el centro de procesamiento que le corresponde y una vez usted lo tenga, lo pone acá. Vamos a suponer que usted le tocó Belmont ¿Verdad? Y 130, el, el formulario, la categoría que corresponde, el, el residente permanente pidiendo hijo o esposa, y claro, hijos menos de 21 años. Y la oficina que procesa el caso. Utilizamos el caso de Belmont, eh, centro de procesamiento. Una vez usted tiene esos campos llenos, usted le da aquí. Cuando usted le da aquí, se le despliega un cuadro. El cuadro le dice que en Belmont están en 37.5 meses. Usted hace así, lo copia para ayudarte con algo. Tú script convertir mes a año. Vamos a ver qué te dice. Usted le pone acá cuánto lo que tenía allá. y le dice que está aproximadamente un promedio de tres años. Eso es lo que está diciendo acá. Entonces, muchas veces alguien dice: No, que eso es tanto tiempo que dura. Aquí le está diciendo eso, un promedio. Ahora bien, ¿cómo usted verifica? En qué estatus está su caso Debajo de ese cuadro Usted lo obtura Y le va a llevar Que muchos de ustedes ya lo conocen Ahí que usted va a colocar El número del recibo I797 El número que le aparezca aquí Usted lo va a colocar En esa puerta Le da a check status Y cuando le da a chequear status Él le va a decir En qué proceso está su caso, si lo recibieron, si están esperando algo, si hay un request for evidence, cualquiera de la situación que tenga, ahí le va a explicar ella y usted sabe qué está pasando con su caso. Volvemos atrás. Entonces, ya nosotros sabemos primero qué tiempo se lleva. Es uno, si está en Belmont. Usted lo que tiene es que irlo cambiando de acuerdo al centro de procesamiento en el que le corresponda. No lo quiero cambiar porque estaba haciendo un video en el cual puse uno y se me quedó fijo en 25, 25, 25 y la plataforma empezó a darme cosas diferentes quise hacerlo por cada centro de procesamiento y me estaba dando datos erróneos, entonces ellos le explican acá que aunque esa es una fecha que ellos tienen ahí puede que se retrasen usted se y lee esto, que esto es sencillo los tiempos de procesamiento puede haber una diferencia entre lo que ellos dicen y lo que usted pues, realmente tiene, entonces Ahí le explica qué significa en esos tiempos, cuándo de preguntar por mi caso. Esto es importante, esta parte de acá. Ojo con esto. Por ejemplo, en este caso dice, esa fecha de prioridad usted la tiene que tener bien clara. Este dice que es en octubre 28 de 2010. Puede que el formulario suyo sea diferente, eh, porque no sé de qué, ha, o sea, qué tiempo será esto si los formularios han renovado. Pero usted tiene que buscar lo que es la fecha de prioridad. Por ejemplo, la fecha de prioridad en cuanto a este caso es... Octubre 28, 2010. Octubre 28, 2010. Vamos a ver si, si ese es el caso. Ponemos 28 de octubre 2010. Vamos a ver. Eso es para, para si usted quiere hacerle una pregunta o recordarle a ellos que usted está esperando porque eso también es importante. ¿Que se lo olvida? Claro que sí que se lo olvida. Aquí le dicen ellos Puede enviarnos preguntas sobre su caso enviando una solicitud de servicio en línea, ellos lo van a llevar acá, donde usted obtura, a usar Normal Processing Time o sea que, que el tiempos normales entonces aquí usted le va a suministrar los, los datos personales suyos con relación a su solicitud para que ellos tengan conocimiento, ellos dicen, le voy a explicar ahorita le voy a explicar algo ahorita, usted va llenando el recibo, la fecha del recibo eh, el que pide aplicante o petitioner information yo recomiendo que es el que pide que llene estos datos acá eh, regularmente al que está haciendo pido le ponen muchas trabas eh, fechas de nacimiento número a el número es opcional porque es un número que los residentes regularmente lo tienen pero no es el caso de los ciudadanos nacidos allá si miembro militar no marque esto este es el nombre el nombre de alguien verdad puede ser opcional la dirección si es un piso un departamento cualquier cosa el número opcional la ciudad el estado el ccoo eh, evasión processing time tablet you believe the case to be all normal processing time belong das una, una breve explicación acá el, el email te lo pone acá en fin todo eso son asuntos personales que usted pone estos caracteres para indicar que usted no es un no es un robot después usted lo envía cuando lo envía le va a llevar al correo que usted suministró acá le va a llegar la información de que recibieron su caso que lo revisaron esto esto esto y el otro okay, bien. eso es en cuanto a lo que tiene que ver con esto estoy explicando esta parte ahora bien si usted dice no mi fecha no es esa, mi fecha es 2019, mire lo que le va a decir eh, 2019, vamos a ponerle 2022, a ver qué nos dice quiero poner una fecha, ok su caso se está procesando normalmente lo más pronto que, lo más pronto que puede o sea, lo están haciendo lo más pronto que pueden algo que dice, enviar preguntas eh, enviar preguntas es el 4 de febrero 2026 donde usted puede enviar una pregunta es en esa fecha si esta es la de usted no puede hacerlo antes yo lo dice no se comunique con nosotros antes de esta fecha ojo con esto si le sale ese cuadro no se comunique no llame porque eso puede entorpecer el proceso de solicitud de visa suyo mire yo lo voy a dejar hasta acá yo espero haberles ayudado y que ustedes puedan pues a la vez eh, tener toda la información necesaria. Así es que no se olvide suscribirse, apoyarme todo, en todas las redes sociales en las cuales estamos y así nos motivamos para hacer la vida más fácil a ustedes. Muchas bendiciones y será hasta la próxima.